Muy bien hecho compañeros republicanos, has ganado una gran batalla filosófica sobre tus oponentes, los demócratas. Has creado al sistema de migración ilegal, un mercado negro. Te debes sentir orgulloso de ti mismo, no dejes que nadie, especialmente los demócratas, te roben de tu hazaña. Tú eres un capitalista, tú has creado un mercado de economía rica, la envidia del mundo, por la cual la gente está literalmente muriéndose para entrar a este país, ¿por qué? Por oportunidad, para llenar esos trabajos que el mercado ha creado. Juntan uvas en California, construyen casas en Texas, lavan platos en los restaurantes. Los políticos y los de la izquierda manipulan al mercado como si ellos saben mejor. ¿Y para qué? Para obtener votos el día de la elección. Tú permites que la izquierda reclame que ellos son los que pelean por los derechos del inmigrante y del pobre. Tú permites que la izquierda los convenza en votar por el mismo sistema roto del cual los inmigrantes han huido en su Propio país. Estos inmigrantes ni siquiera estarían aquí si no fuera por ti. Tú lo construiste, no la izquierda, no los políticos. ¿Sabe eso el inmigrante? ¿Sabe lo que has hecho por él? ¿Sabe lo que ha hecho este país maravilloso? No, porque tú no le dices. ¿Qué les dices? ¡Salite de mi país!